Bueno, perfecto, entonces vamos a comenzar con el taller, taller de reencarnación y vidas pasadas. Este taller tiene la característica, la peculiaridad, que vamos a volcar todo lo más importante que se debe de comprender y de entender en una regresión. Vamos también a compartirles las experiencias, que nosotros hemos tenido en 20 años ya de trabajar con estas técnicas, en donde hemos visto que hay ciertos tips y ciertos elementos que van a ser propicio que la encarnación sea exitosa y que también tenga, por supuesto, un resultado eh, sanador, curador. El propósito de recordar vidas pasadas es poder hallar respuestas, poder sanar, poder liberar, poder recuperar parte de nuestra alma que está ahí intentando expresarse, intentando decirnos algo y no le hemos puesto atención. Fíjense qué maravilloso entonces esto de vivir experiencias místicas. Fíjense qué maravilloso esto de recordar vidas pasadas. Y es una experiencia mística. Al vivir nosotros recuerdos de vidas pasadas, ya no somos como el común de todos. Ya no. Ya hay una dimensión, ya hay una alineación mayor. Los bloqueos de ignorancia, los bloqueos de, de olvido, los bloqueos inclusive de idiotez y de torpeza que existían en el plano mental y en el plano emocional empiezan a disolverse, justamente por empezar a comprender cosas que son fundamentales, importantísimas, como, por ejemplo, no somos el cuerpo. Y es verdad, yo estoy seguro que aquí todos nosotros creemos que no somos el cuerpo. Pero una cosa es creer, otra cosa es vivirlo, otra cosa es sentirlo. El que lo vive y lo siente... Ya es otra cosa, ya está realmente en proceso de transformación o completamente transformado, ya va disolviendo los bloqueos que esta matrix a nosotros nos ofrece. Por eso la matrix permanentemente está generando condiciones y situaciones de estrés, de miedo, de angustia, para que cada vez más estemos bloqueados de esto que somos nosotros realmente. Pero eso tiene que estar así, debe de estar así. Y entonces realmente renaceremos en espíritu. Fíjense qué increíble. Y debemos y tenemos que comenzar con el recuerdo de vidas pasadas. Eh, pasa a ser. De aquí hasta acá y hasta la mitad de Z es a nivel local, es una conciencia local de lo que he vivido en esta vida, es como la antena que agarra, bueno, la antena que había antes, ya las quitaron, ¿no? Aquí, las antenas que agarraban los canales, nada más los 7, 8 canales. Bueno, nosotros estamos con los 7, 8 canales, es el nivel de conciencia básico, elemental, pero ya de, de Z o Teta, como se le llama, me, prefiero Z, ¿no? No Teta, porque... No. De Z hacia abajo ya es desplegar el Sky, perdón, dije una marca, desplegar la parabólica, ¿no? Y empezar a conectar canales de otros países, de otras regiones. Este, en la práctica, ¿cuál es el peor de los casos que pudiera suceder? En la práctica, perfecto. Lo peor que puede llegar a ocurrir es que no vean nada eso es lo peor y espero que a nadie le pase eso ¿por qué no hay un efecto negativo? porque nosotros no estamos recurriendo a la hipnosis si recurriéramos a la hipnosis entonces yo estaría metiendo mano dentro de ustedes yo o el hipnotista está metiendo mano dentro de su subconsciente y ahí no hay voluntad del alma, que es fundamental que la respiración fuelle. La respiración fuelle, que ahora de ratito la vamos a hacer, es para limpieza, ¿sí? porque venimos nosotros arrastrando muchas cosas, tenemos nuestro campo energético y áurico, elementos y circunstancias que nos perturban, y entonces vamos a liberarnos de todo eso. Y la respiración fuelle, que es una inhalación y exhalación vertiginosa, vamos a hacerlo durante un minuto, a pesar de que cuesta en ese momento, luego nos vamos a sentir así como alivianados, como aligerados, como sueltos. ¿Mm? Y es así, inhalación y exhalación por la nariz de esta manera. No tienen que hacerlo de esta manera. Lo van a hacer lo más fuerte posible. De hecho no lo, hice, no lo hice lo más fuerte que yo puedo, miren. No más para presumirle. La venita Argentina, ya verdad. De esta manera. Y así, durante minutos, se puede llevar. Pero eso es práctica. Eso es práctica. Solo por la nariz. No, llenea a nadie moco aquí. Ah, bueno, hola. Bueno. Sí. Yo vi que hizo así. Bueno. Sí, se limpian un poquito la nariz antes de hacerla y nada más. Es moco Monco Comi, ahí está. <risa> Exacto, bueno.